Hey, qué onda amigos de YouTube, espero que tengan un día de buena suerte Y volvemos con un nuevo video ¿Qué? ¿Qué ven? Y bueno amigos de YouTube Volvemos otra vez después de mucho tiempo Ya no voy a dar explicaciones, ya saben por qué De repente desaparezco, pero está bien a ver, antes que nada, Marco. Marco, sí, tú, Marco. Ya, al fin te traigo el video para que veas cómo va a ir jalando esta cosa. Y bueno, nos quedamos en la parte en la que nos volvemos a encontrar en este maldito lugar. Pinche lugar, motherfucker. Pero pues bueno. Eh, eh, no sé, no sé. Ando <ríe> ahorita y si sí, ya sé, te dan what the fuck la intro de este video. Ya sé, no sé, como que. No, no sabía de la existencia de Snap Camera, que es con lo que estoy haciendo estos filtros, estos fondos Porque dije, pues está bien, la neta, pues no tengo ordenado mucho mi cuarto Y digo, pues está bien, pues usamos esto y listo Y ya nomás se me ocurrió porque, no sé si ustedes han visto la... ¡Hala, ala Ah, no, no, no, es la que una muñeca malega, no sé, sí, cómo que tengo buenas de... Mira, eso está raro porque estoy grabando esto en Navidad <risa> Y tú ganas algo de terror, no sé por qué creo que no me puse muy satisfecho con el de Halloween de este 2020, pero pues está bien. Ok, todo sigue normal. Así como les decía. Eh, Ahorita está viendo un. Bueno, ya la acabé. Bueno, espérame. ¡Sí es cierto! Que vamos a combatir contra pájaros? Oh, ¡No! o ¿Oh, sí? <ríe> Bueno, creo me equivoqué y eso no era. Pero sí me mamé. Ok. Ok. Hombre, Neta, ¿Por qué siempre tengo esta cara de enojado cuando combato? Pues es normal, ¿no? Pues no, buen enemigo. Prefiero que sea así convertida en un The Taken que... Le espalda a los pájaros uno por uno, neta. ¿no? Eso sí no está chido. Ah, mira. ¡Ah, mira! Así, así tenemos unos manuscritos. O sea, vamos a repetir esto varias veces. Que por una parte me preocupa, porque como que la cámara yo la veo trabada. Ustedes no sé, seguramente la van a porque ya hice esto tres veces. No es veces por ahí. Pero bueno, ajá, como les estaba contando, estaba viendo una de. una serie de Dan Machi. un anime bastante bueno. Y, y no sé, como que descubrí. Eh, ¿se, Se ha convertido en mi anime favorito. hola Ok, ok, ajá, se so, ve como tiene un favorito, y, y dije, pues vamos a buscar en esta aplicación de filtros, lo dan machi, y pum, aparece. el único que apareció era eso, lo demás se lo ponen con los cachetes, pero bueno, no le da mucha relevancia, y bueno, creo que me está saliendo el tema, pero me como que, muchos tipos se sé si lo extrañaba hermanos, ¿verdad? al fin no de deja libre la universidad, bueno, en eh, que estamos, aquí. Estoy trapped in the darkness, he has started appearing to me, Mr. Sk He can ah. travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. <laughs> At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to haunt him. Damn, brothers Tiene a Alice, confirmado tiene a nuestra esposa Así que pues Shit Me lo ponen más difícil Ahí vienen los putos Ahí vienen Brénganse papá Ok ¿Qué pistola tengo? Ok, estamos con enemigos bastante fuertes Ni siquiera Me han dado O sea, se supone que esta arma se los echaba de un disparo, ahora ya no Ahora nosotros estamos Aquí, no sé Tengo que darle como 5 Estamos con enemigos más poderosos Por si acaso voy a volver a investigar la zona ya saben que pues nuevamente voy a dar muchos cortes pues, Si investigo mucho Pero pues está bien, no sé El ¿Este es que captura lo más que pueda O sin estar deteniéndome mucho Pero está bien, no sé Vamos, Poco a poquito bro. es que no sé, también ando medio perdido porque... Quiero saber qué va a pasar, pero ya. nuestra vida no es así, carnales. Oh, es cierto, es cierto, es cierto. A ver, espérame. ¿Por aquí había cosas interesantes? Que ya no sé si las había... No sé, te ha dado tanto miedo este juego. Porque... Bueno, tengo pistola, ¿sabes? Tampoco va a ser mucho miedo. Ok, munición cargada, excelente. Oh, perfecto. A mí se han dado una... Imagínense, unas bengalas dobles. Uf, el poder de eso, magistral. Hmm... Okay, tenemos otra vez la televisión. ¿Por qué no? Vamos con ella. Sí, aunque creo que no está eliminado, ¿verdad? Ah, no, sí. Ok. Vamos a otra vez y a ver qué pasa. ¿Eh? Okay. Si lo quiere. Y luego las cosas empiezan a suceder... Pero digo que que ir al baño primero. ...uh oh, ¿verdad? Right? Ah, perro, ¿qué hace el delicioso? Watch this. esto? Esto va a ser priceloso. Ok. Ah. Pensaba que quería ser el delicioso, pero no, tiene un cuchillo atrás, ok. Bueno, chichato, que colgamos los que pueden inyectarle sí, sí, en la cabeza. Nerviosa. <risa> a I had a day. Yeah. Dime que esa no es Alice, por favor. <risa> Me voy a emperrar. Yeah. Hey, don't stop. It's just no, seas hijo de tu madre. Fuck, no se mete de tenerlo en la fuck. ¿Así? <risa> ¿Ah, ok, te excita la sangre. <risa> Eso es raro, carnal. Verde, si <risa> sí me lo quiero echar, ¿eh? O sea, me refiero a que matarlo, no... no. <risa> ah, no una mosca Sí, esto vamos a ver qué pedo con Emma, sí es que está ahí, imagínense que sí está Porque todo ahorita, aunque sea muy igual Es nuevo Ok, ya acabó, ok, otro manuscrito, perfecto, perfecto, entre manuscritos Tenemos más información de las cosas si sí es cierto, ¿por qué no tengo un mapa? Ok, no sé por qué no se ve el mapa. Llanes Springs no existe. Es una ciudad ficcional de la televisión que yo trabajé en. Era cualquier lugar en los Estados Un lugar que usamos como un trato para cualquier historia extraña que tuvimos esa semana. Una de las historias que escribí para el show involucra a un hombre, el campeón de la luz, luchando como el maldito, el heraldo de la oscuridad. Era algo que había escrito en el mundo real, algo que tenía un link to. a un framework que podía construir Lo había adaptado a una nueva historia. Esta historia. ¡Bam! Bro. Espera, ¿me tengo que rodear qué es eso? Ok, ya no puedo recoger las bengalas, zapamos pistola porque puede que se venga. ¿Emma? ¿Estás aquí? Sí, no es que me van a preguntar. ¡Emma! It's Akima! Wow, it is you. I I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. No, no, no, no, Mama those things again. Not all of them. I I went out and got them. Well most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark and those those things started showing up, and one of them made off with the battery. ¡Sí, algo bastante malo! railroad tunnel. There was No way I was I mean, really yeah, I, I something. Something happened, sí, sí, sí, Lo siento. Es sí, que sí, you sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Algo sí, sí, sí, sí, sí, Ok, ok, no mames, si vino Emma ¡Woo! No, la neta, pues. Sabemos que todas las armas de aquí son más débiles, así que no las vamos a volver Nieto Just the battery. That'll save time Ah bueno ya puedo desbloquear esto, ¿no? Ah, espérate No, espete, es ninguna otra vez No, no, no, no o sea, no A ver Vamos a explorar un poquito A ver qué nos vamos a encontrar ¡Oh, Ok, ya volvimos Y no la... sé sea, por qué me, me quité el mapa, me lo puse en modo hardcore Pero no, es importantísimo Así nos ahorramos bastante tiempo A ver, mucho cuidado, mucho cuidado Uff, sí es cierto aquí, puede... aquí había cosas Aquí había cosas que dan miedo Dan mucho miedo, lo sé Eh... Si sí puedo ¿no? Excelente. Ah no, pero es la misma que tengo. Bueno. <risa> Cambiamos una Magnum por otra Magnum. No sé por qué me da un buen de miedo entrar a estos tipo de túnel. No sé. Como que algún día me gustaría experimentar pues, una así o algo en la vida real. Pero a la vez no, ¿sabes? Es como. no sé. Me gusta esa adrenalina que sientes cuando estás con algo de miedo. A ver, cuidadito, chavos. No mirando el mapa mientras miramos. El entorno Ah, ok, ahí hay un manuscrito ahí Ahí hay un manuscrito ahí Me acuerdo que esta cosa se cae vamos A molerlo, a molerlo Obviamente Ya saben que si no quieres, pues se les pongo El minuto Aunque, no por mucho tiempo Está en Arizona porque lo que sea que la ciudad que ha convertido Night Springs is really called Is located near one of the thin worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for night springs. I can't return to the real world I've tried but I'm operating on dream logic forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put it in, in Arizona for one night. Okay no sé por qué siento? esto va a ser un acertijo que tenemos que resolver después. Ah, no, era con F5, para más, más rápido. Bueno, a ver. Si nos vamos a meter a los putazos, de una vez. Así que vamos a checar aquí, que se caiga esta cosa. Ok, no se cayó esa cosa. Excelente. Me parece estupefacto que ya no se caiga. Pero bueno, aquí encontré exacto balance Bueno. Oh, shit. Ok, esto sí es nuevo. No lo había visto. Pero parece parecer tengo que entrar aquí No Se ve todo lo opuesto Se ve que esto es peligrosísimo, carnal ¿Puedo entrar aquí? No Miren O se van a venir las arañas O no sé Pero esto sí no lo había explorado antes No supongo que sí es como O igual se van abriendo partes no? no, lo sé, pero Da un chingo de miedo, no mames Escucha <risa> Se escucha pero tremendo. ¿Por qué estoy viendo esto en Navidad? Debería ser época de felicidad. Ah, no Pues bueno, mínimo me limitan un poquito y no está tan oscuro. El atardecer, qué bonito. Es, ok, eso me inspira. El atardecer está aquí. Ok, si hay arañas, si hay arañas. Perfecto. Lo que queríamos, ¿no? no por favor no me den un escribir, si me espanto bien culero. Oh, tú. Ah, no, pate, Sí es cierto. Podía no gastar balas aquí. Pero aún así... Uf, pues, qué bueno que no soy de porque si no... Me estoy temblando de miedo ahorita. Entonces, bueno, para mí, son los enemigos más tranquilos del juego. Porque si ven, no se masticaron mucho. Pero bueno, bueno, bueno. Yo puedo... No, si se abre esta cosa nueva en el mapa... Porque, pues, no estaban las arañas antes A ver, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, ahora si... ¡corre puta madre! ¡Ah, no! Pero, pues... ¡Arañitas! ¡Otra vez! Ok, están haciendo un chingo Algo ¿cómo va a pasar? ¿Ya se mudieron todas? ¿No? Nice, veo que están súper relajadas estas arañas. me preocupa? Que algo más vaya a salir. O sea, imagínense que me aparezca un hombre pájaro ahorita. No manches, uno de esos jóvenes. Bueno, eso sí, de momento no ha visto. No, que sí, ya se va a poner perro, Ya lo estoy viendo. Tenemos hombres pájaros, luego estos. Y se van a venir los ganaderos de la otra vez, no, hombre. Se va a poner feo. <risa> yo, yo, ya, ahí ya avise. Se va a poner feo. Sí. Nos voy a ignorar va voy a correr Ya llegamos, ya What the fuck, man? ¿No, te, ¿no te da miedo esto? Eh... Okay, todavía sonó música, pero pues No están aquí <ríe> Así que bueno Eh, hey, mam, perdón Emma, la radio no, porque no dicen mucho, la verdad. Bueno, no dicen nada. Siempre cargamos munición. Ahora sí, tenemos que proteger a Emma con nuestra sangre, con nuestra vida, porque ahora sí la cagamos. O esta, no la podemos cagar. Hola, oh, Emma. ¡Eh! no la batería! <risa> Uff. Okay. I'm going take care of this. Try to stay calm. Look, what if I just. ¿Qué si you aquí conmigo, por favor? Si no lo haces, no más. no one else will. Uh, Estoy yeah, I No puedo just que estás tan getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time. Yeah, it's a trap. We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Yeah, well, feel free to climb back into your DeLorean or whatever it is you do. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, so tranquila. Tenemos algo aquí interesante, no sé. No sé. A ver, me aparecía ahí algo. Aquí dentro hay algo que necesito, no sé. ¿O se refiere a esto? No sé, pero si en el mapa hay un signo de interrogación. ¿O está en el techo? Bueno, supongo que después cuando entre ahí, pero no sé. Pero bueno. Aquí la vamos a dejar de momento, ya sé que es mucha emoción, muchas cosas que vamos a repetir. Todo esto para siempre estamos en un bucle infinito. Pero bueno, ahorita veremos cómo salir de esta. Vamos a hacer, supongo que todo otra vez, pero más cabrón. Así que, espero que os haya gustado y que siga la fiesta. ¡Adiós!